Ahorita venimos a caminar a ver el mar. A ver el atardecer más que color. nada de Puerto Vallarta. No, y también venimos a ver el mar, pues ya ven que ayer hubo un escándalo del todo las alertas. Ayer local, no, que, antier. Domingo, ajá. todo lo que hace el Pacífico por lo, por lo del volcán, el Tonga. ¿eh? Sí, de hecho este hubo una parte de aquí que se llama Guayabito. Rincón de Guayabitos, ajá. que ahí sí se, se recorrió muy atrás sí, del de mar. Vemos, se las imágenes ¿cómo ¿Ah? se Pero aquí en Vallarta como es una bahía dentro de otra bahía, no, no pasa nada. Sí. Y pues, lo que sí relacionado, Mario, a eso que dices es que todo el mismo día no dejaban entrar a la playa porque había muchos remolinos dentro y podían ah, ahogarse sí es cierto, había muchas corrientes Ajá, exacto. Del mar y estaba la bandera roja. Ay, ah, de todos modos el mar sí estaba muy picado, había muchas eh, olas, sí es cierto, muchas también. olas. Pero como hubo varias varias cosas anormales aquí cerca de, de, de Jalisco, lo que es Colima, en Manzanillo también hubo corrientes de... Ajá, de exacto. La, de mar. Sí, Pero en había... Manzanillo sí se veían, de hecho ahí les vamos a dejar un video que también se viralizó son mucho que estaban así se veían así todo, ajá, todo sí, como que el mar agarró fuerza pero por debajo así pero pues es que es, es lógico alertas de tsunami cuando, como era un volcán submarino pues iba, iba a mover el mar pues, ajá, exacto. Todo, por sea. adentro exacto como sea y si cuando explota uno de montaña ajá, uno, un volcán de montaña si no, pues, ahora en el mar, sí, pues, pues era riesgoso y pues, pues miren mira mire, ya estamos a punto del atardecer ah, que chulada y pues ahorita vamos eso a que volver... se ve ahí, fíjense que no es el mar, es un río es eso el río, es, el río, ven, es el río, es el río, ven, enseñarle. es el río del Pitillán No más que aquí, como pueden ver, hay mucha gente que camina, pero es peligroso porque hay cocodrilos Ah, sí, cuidado, eh No más yo eh. no confiaría en caminar como aquel no, señor que viene no, allá ni yo. Porque hay mucho cocodrilo Esta realmente es, el, es la desembocada del río del Pitillán No más que como que la Se hace playita Ay, Sí, sí, sí Tapó hacia el mar, no, no puede salir hacia el mar Sí, vamos allá si quieres más cerca, Mario Mira, Paul, ahorita estamos aquí Vamos a ver el hermoso atardecer Y pues, miren, también aquí hay sesión de fotos ahorita A lo que veo Sesión de fotos para la, para la, para la familia, para la boda O para lo que vaya a ser Y pues, aquí les vamos a dejar ahorita unas tomas Del atardecer ¿Qué, Pablo, ¿Se dejó volar o no? Sí, se <ríe> batalloso, no quería volar por la zona. ¿eh? <ríe> pues ya, ya está volando ahorita y pues vamos a hacer unas tomas ahí. enseñarles lo que es la playa A sí, ver, ya les lado? mostramos unas somas, nomás que fíjense que se nos complicó porque como está muy cerca es el aeropuerto de aquí de Puerto Vallarta la zona, hagan de cuenta que hay una línea invisible ahí donde va el avión aquel, no sé si se vea un avioncito hay una, hay una línea invisible que no te deja pasar más el dron. Sí, es como una una tipo malla, Paul. Ah, una por eso, malla. Por eso ya no les pude hacer tomas hacia allá, porque hacia allá ya no puedo volar el dron. Y pues bueno también los que le decíamos, miren. Oh, ¡Qué chido! Oh, es niña, Mario. Es niña. Oh. Oh. Miren, lo que les quería comentar que antes aquí todo esto era mar, pero con esto de las tormentas y los huracanes se extendió el, la arena del mar más para adentro, más para el fondo del mar pero pues la verdad pues a mí me agrada mucho aquí la vista de sí, noche Sí, es muy bonito y luego aparte se puede ver toda, toda, toda la bahía de Puerto Vallarta Dale, Sí, chido. el centro de Puerto Vallarta Allá está, miren oh, a ver si se alcanza a ver, allá está de aquel lado todo eso, todo eso es lo que es el centro de Puerto Vallarta Allá arriba donde se ven las antenas esas es la cruz, a donde vamos seguido, ¿sabes? ah, esa es donde seguido le dejamos ahí videos en Instagram, ahí es donde vamos, pues es nuestra zona recreativa. Exacto, ahí <ríe> nos nos gusta, nos gusta nos gusta hacer ejercicio ahí, ¿eh? Ah, exacto. Mira, Paul, como que allá tienen fiesta. Sí, como que, como que fue boda, pero ahorita están apareciendo el atardecer en ese... Un tipo... Huellecito. Sí, es que es lo que les quería comentar que en cada en cada hotel se hicieron un tipo corredor o andador uh -huh. o así Islita, ¿Una tipo ilita? en la playa pues ajá para hacer bodas, para hacer este varias cosas así exacto y, y toda o sea, la bahía de Vallarta está llena de eso, sí. excepto el área el malecón, pues sí, ahorita si tenemos una que podamos entrar, vamos a entrar a una, pero ahí no creo porque hay demasiado sí, coronavirus o omicron Paul. <ríe> ah, Exacto <ríe> Paola, algún día cuando sea rico voy a vivir ahí en esos edificios ahí en todos esos edificios o, o vas a venir de vacaciones aquí mismo a Vallarta Pero un hotel Fíjate Paul, parece chistoso Pero hay muchas personas en Puerto Vallarta Que vienen a los, a los hoteles? hoteles Y rentan un cuarto y se quedan una noche o sí, dos exacto, noches pero mira Mario, ¿te puedo decir algo? que Para mí esas personas son 100% inteligentes ¿Por qué? Porque hay gente de Vallarta que va a Cancún Teniendo mar aquí también Y a otras playas turísticas Bueno, eso sí es cierto <risa> Tienen razón, pero... Pues... Es bueno conocer de todo a modo, veces yo digo nada. A veces yo digo, mira, si vivo en Puerto Vallarta puedo venir a la playa sin que me cobren tanto dinero Y puedo caminar, meterme al mar Exacto. Por eso a veces yo digo, bueno, para, que que, para qué rentar un cuarto, mejor vente hasta con una casa de campaña Te vienes y, y pasas la tarde y toda la noche Yo digo... Ese es mi punto de opinión pues También pero... yo pienso que el mío Mario pero Ahí de todos <risa> modos ustedes conozcan No le estamos diciendo nada, conozcan nada. Paola así como ves todavía hay bandera roja Exacto y hay gente nadando Y ya hay gente nadando allá al fondo del mar Miren Pero pues ya ya pasaron dos tres días Paola, <risa> Ellos ya... viven la vida Mario Exacto, ah, que nos valga veámonos, Hay que aventarnos <risa> Miren como les decía Vean los pasillitos que hay aquí para relajarse Incluso dan masajes aquí también, Paul. Sí, dan masajes. Cierran las cortinas y terminan otra cosa. Sí, miren qué bonito. <risa> ¡Wow! Cuidado. Porque puede. aquí pueden irse... Si vienen dos, pueden llegar tres a su casa. Exacto. Porque miren qué bonito para hacer masaje. Y con esta hermosa vista, pues es una chulada. Pero una cosa que sí te digo, que la playa... No es privada, ¿eh? Aquí en México. Aquí la playa es de todos los mexicanos. Sí, exacto. Aquí tú no puedes decir nada si estás en playa. Pero yo quiero, yo quiero ir allá, aquel columpio, Paul. Vamos a ver si alcanzamos. Vamos, está fresco. Hay que teletransportarnos, Mario. Vámonos. Señora. Mira, sí, Paul, como vemos, ven los asientos, qué uh -huh. locos están. Da está chido, wow. A lo que ve, hay fiesta también allá de aquel lado donde están las luces, Mario, enséñale, Oh, de veras, de aquel lado. chido, aquí. Felizmente, bueno, felizmente vivimos en un lugar donde Mira, se vive qué de padre viaje. están esos, Paul. Me gusta el diseño, eh. Sí, está chido. Y pues vamos para acá donde les quería mostrar, a ver si alcanzamos. Aquí está el columpio que les decía, Paul. La verdad, qué padre está aquí, eh, Paul. Está chido. Miren. Oh, prendieron las luces. Oh, qué oh. diferencia. Es un muelle, pero escondido. Qué maravillosa vista aquí, eh, Paul, la verdad. Está muy padre, con el columpio mirando hacia, hacia el mar, chulada. Que me gustó de aquí, de este muellecito. Que hay un columpio, está bien padre. A ver, Paul, súbete al columpio. Y si lo quebro, Mario. <ríe> ah, <ríe> lo más que no me puedo columpiar porque no tengo cómo agarrarme. A ver, bueno, no se a mí. No, sí, mira. Oh, no. Sí, más, no no. La verdad está... La, cabeza, la verdad sí. está muy bonito ese columpio. Sí, y, está, y está muy padre para tomar fotos aquí, miren, porque acá atrás está el mar. Y pues es una chulada de, Deberían de ser varios, ¿verdad? Sí, sí deberían de ser varios así a lo largo Estaría de chido esa idea de acá ya. Ajá, Para el atardecer con toda la familia sí De hecho, que caben dos, Mario Ah, para, es como el, el columpio del amor, ¿verdad? Ah, exacto <risa> Ah, no, yo sí quepo ¿Cabes, Mario? pum, de espalda Ah, la verdad está chido aquí, está bonito ¿sí? sí, está muy bonito para pasar las tardes aquí Sí, la neta sí, está chido y pues, vamos, a, a, para, vamos a ver. Pues sí, vamos. Ya, ya finalizó el atardecer, como pueden ver. Sí, ya. Lo bonito, ¿saben qué es lo bonito? Es, es después de que baja el sol, se empiezan a hacer ah, los colores en todo el cielo. Sí, pues se ve de muchos colores, se ve como un arco iris. Ajá. Miran, como ven, allá está Puerto Vallarta, pero como ya está oscureciendo, pues ya se empieza a ver un poquito las luces, todo lo del centro... Y pues de poco a poco empieza a oscurecer y se va viendo. Y pues miren, el mar, se está locando, Paul, el mar. Ahí viene el tsunami, Paul. Miren. Y oh. sí, la verdad está muy bonito. Y pues, ya vieron, pueden venir aquí gratis, gratuitamente. Sí, está al borde de la playa. Aquí no hay, no hay problema. Aquí no hay. Incluso. Sí, aquí todo es libre.